Buenos días, de o noche En esta ocasión estaré enseñando esto que lo enseñé en un boxing que me compré que es un SA018 ¿Qué hace referencia a ese no número? Ni idea. Creo que a la potencia que maneja que es de 180 a 240 pero admite una frecuencia de 50 o 60 kHz y la salida es lo mismo. Entonces aquí dice que tiene una potencia máxima de, si, si va, la potencia va de 5 hasta 100W la lámpara que se está usando y soporta un Ampere mm, la frecuencia y todo eso, las dimensiones esto es un interruptor que no necesita neutro pero, el chiste es que donde yo vivo se utiliza 110 también se puede utilizar 20 pero, eso tiene que llevar dos líneas, dos fases no hay un neutro, es decir, no hay una, una sola fase que tenga los 120 voltios Si no son dos fases que tengan los 120 voltios, entonces es más peligroso vivir en una casa así Por ende casi no se usa mucho, se usa más cuando es induce y todo eso Entonces tengo aquí los que vienen dentro de la caja Ya lo enseñé yo en un video y todo eso, las instrucciones y todo eso Te explica Ah, también esta se le agregó una función nueva que esto es para cuando tienen dos interruptores que no importa en qué posición esté, cuando conmutan o descomutan, para que puedan encender la luz, así es que va colocado. Entonces, lleva una resistencia. También, si quiero probar eso, que si quiero saber si funciona a 110, y si funciona a 110, con qué potencia mínima es necesario que funcione, porque esto, func esto hace una, una función muy específica para funcionar que es que mediante un capacitor hace como un puente, el capacitor se vuelve un puente para alimentar esto mediante la bombilla. Si está la bombilla en el circuito, donde está, por aquí, si aquí está la bombilla en el circuito, el capacitor hace como un puente para que esto reciba neutro y se alimente. Es como si fuera un consumo parásito. Entonces, este es el dispositivo. El botón está aquí, que es pequeñísimo. Aquí viene también la advertencia en transparente. Que ve ahí la potencia no máxima que soporta y que solamente esta entrada es para conectar. Para que cuando esta entrada se junta, aquí no, no se puede poner ningún voltaje. Entonces, todo es lo que también el capacitor, un conector, eso es todo. Entonces, voy a montar todo ahora lo que necesito para hacer las pruebas y vuelvo ahora. Entonces, una advertencia antes de continuar. Y de explicar lo que tengo ya en el fondo montado esto lo estoy haciendo bajo mi propia responsabilidad este video solamente es demostrativo que se puede hacer si se puede conectar a 110 que esto sea montado por un experto y en el sistema y con las condiciones que el fabricante ha puesto no quiero decir que esto es eh, si sí, se pueda hacer en cualquier momento en cualquier lugar yo lo estoy como de, de forma demostrativa no es para que todo el mundo se ponga a hacerlo Solamente aquellos que saben hacer su trabajo con este Y bregar con, eh, eh, alta, alta, eh, con esta potencia Bueno, no es, alta, es alta potencia Porque normalmente yo no voy con esta potencia Pero, anyway eh, Entonces voy a explicar Tengo el cable El cable es largo porque Lo voy a poner con toma corriente que está solo Porque es para un aire Por eso estoy usando un cable largo Tengo un fusible realmable de 15 amperes en la entrada. Por protección, por seguridad. Solamente por seguridad está ahí. Entonces el neutro lo tengo aquí. Suelto. Porque necesito poner el, el capacitor cuando sea necesario. Voy a, pro voy a probar toda esa, esa bombilla. A ver cuál funciona y cuál es el un problema. Entonces el positivo. Si el, poten el, el, el, el, el potencial pasa por aquí, por el fusible. Después viene aquí. Porque es el potencial que, te que tenemos que trabajar con este aparato. Entonces el potencial viene. Pasa por el aparato, después va a la bombilla. Y la bombilla al neutro. Aquí solté un interruptor para poder manejarlo. No lo he conectado con la aplicación. Lo vamos a usar sin conectar. Solamente con, con la función de, sí, de neutro en la bombilla. Para ver si funciona. Después lo conectará a la aplicación para ver si funciona. Ya ha pasado tiempo por cierto también. Si es estuve probando y viendo y, y que funciona entonces. Necesito que ustedes también lo, lo vean. Entonces primero probar una bombilla normal de filamento. Esta bombilla, antes de ponerla, donde lo dice, para que porque tenemos que tener en cuenta la potencia. Aquí dice 40 W de potencia que necesita esta bombilla para funcionar. Entonces quitamos esto de aquí para que no haya ningún problema. Todo está limpio, todo se ve, todo bien. Ok, vamos a conectarlo. Entonces. Eh no hizo nada algo está mal conectado un segundo déjame conectarlo bien ahí lo tengo conectado por seguridad Soy yo, yo, yo me quiero más que hacer esto este cable estoy usando cable más que más porque se dañó los cables que tenía este este porta, la, porta bombillo. se dañaron los cables se le puse eso porque lo que tenía mal estaba rápido entonces vamos otra vez a probar y está saliendo de él. Se o sea ok, ahí se ve la luz está papadeando en el modo de conexión la lámpara no ha emitido ninguna luz desde que se conectó vamos a ver funciona es una lámpara resistiva así directamente es como si tuviera un alambre solamente con una resistencia más alta por eso funciona normalmente se siente el calorcito se emite rápido son 40W entonces con una lámpara normal a 110 funciona sin el capacitor porque es resistivo entonces Vamos aquí, rápidamente A seguir con la otra No se ha calentado mucho eh, Ok Vamos con esta ya que usa LED Que tiene una fuente Una fuente de capacitor O algo así, no me recuerdo exactamente cómo. es eh, Esto ¿Dónde está la potencia? Aquí 7 watts. Es una potencia baja Que con consume Entonces otra vez Conectamos, es decir, cada vez que quito el bombillo y lo pongo, estoy desconectándolo. y pues, repito, yo me quiero más. Entonces aquí ya se ve el palpadeo, que es con la primera. Entonces con esta bombilla, tiene palpadeo sin el capacitor. Puede que funcione, porque la bomb pues, si la bombilla puede ser un arreglo con capacitores y resistencia para bajar el voltaje y funciona, entonces puede que funcione con eso. No estoy muy seguro, entonces vamos a ir probando rápidamente, a ver. Con esta funciona. Si no hay que poner el capacitor. El capacitor te o sea, ver que si funciona. Funciona. Esta es, esta es de mucho más potencia. Vamos a poner Por seguridad. Esta, la potencia que esta maneja está por aquí. Aquí. 16. ¿Se ve? ¿No? Enfoca. 16 watts. Esa es la marca. No, no me pagan ni nada. Entonces esta es de 7, entonces el funcionamiento como esta la hicieron, no se puede, con esta sí se puede. Que es de 17 watts, esta no me recuerdo ¿sí, si es 3 o 5 watts, esto es lo mismo pero son de, la, de estas pequeñitas que se ponen en la lámpara de la sala. Es decir, la lámpara que yo modifiqué, que le puse tirale y todo eso, para la, que la puse batería, de una de ellas la quité, quité. Entonces con esta, sin el capacitor. Nah, en esta si sí tenemos el palpadeo Sin el capacitor Entonces, ahora vuelvo Voy a soldar el capacitor y Si tampoco tengo muchos conectores tengo que... Entonces ya he soldado el capacitor Tengo El enchufe siempre tengo que decirlo Para que se den cuenta de la seguridad que estoy tomando Para hacer esto Que tengo el enchufe siempre, siempre en la mano Entonces aquí, como dicen las instrucciones Entre la bombilla, que es este El potencial de la bombilla Tengo el capacitor al neutro entonces, ahora voy a poner la, esta bombilla Que ahora que me da el palpadeo Que ya tuve estuve probando y todo eso Y ahora no me da el palpadeo Aunque la potencia sea baja Es como está construida también la bombilla Depende mucho Si sí, me da ese palpadeo Pero al momento de encenderlo Funciona Pero hace como ese tintineo muy leve el Que casi no se, no se aprecia la cámara O sí, No, no se aprecia en la cámara con esta si sí se nota más el palpadeo que tiene. Casi aquí no se nota el palpadeo que está dando. Entonces vamos a reconectar. A poner esta. Tiene una construcción diferente. Y probar. Esto yo creo que lo voy a instalar en mi cuarto. Para ver si funciona con el tiempo. Aquí no palpadeó. Cuando lo conecté prendillo se, se ve ahí entonces hoy se prende pero hace ese palpadeo es como que el capacitor se descarga y hace la función de, de puente entonces hace ese palpadeo se llega a ver sí, se ve ese palpadeo que está haciendo ahí entonces eso es todo pude demostrar y demostré que funciona siento bien está esto por seguridad como una lámpara normal de filamento esta lámpara de, de potencia de, que me di cuenta que depende de su construcción porque con esta también funcionó aunque esta hace de mucha baja ma, mucha más, menos potencia el capacitor llega de cargaje totalmente y casi no se nota la, es el palpadeo que con esta sí se ve y molesta mucho a la vista ese palpadeo que tal queda entonces eso es todo gracias por ver el vídeo y por favor compártanlo si les ha gustado y todo eso y bye.